¿Qué pasa Quinta o el de forma... conferencia Vamos a ver que ir por aquí atrás a que se cueste el Entonces, estamos en el el sábado Para que estudiando que me un poco, ¿vale? nada ¿Qué pasa? ¿Qué haciendo la grabación para subirla luego a... la Pero... Si no saludas que vamos a salir Es un vídeo, un vídeo Has ¿eh? para Saluda a la cámara. Ahora eres famosa. Eres el representante de No, la lechuga. Y después de este vídeo vamos a desayunar. Continuaremos informando.